y del Espíritu Santo el Dios que nos da el don de la fe esté con cada uno de ustedes del Evangelio según San Marcos después de la transfiguración Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas en cuanto a la multitud distinguió a Jesús quedó asombrada y corrieron a saludarlo él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo, «Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y lo hace echar espuma por la boca. Entonces le cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. «Generación incrédula», respondió Jesús. «¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?» Tráigamelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el Espíritu sacudió violentamente al niño que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia lo respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Sin duda que este milagro de la curación de este niño es un signo elocuente del papel que juega la fe en toda la vida cristiana y particularmente a la hora de invocar la sanación o de administrar este don para otros. Es importante poder creer sin dudar, porque todo es posible para el que cree. Más allá de nuestras limitaciones físicas, como ocurría con este niño, es el padre el que se da cuenta que tiene una enfermedad en el alma aún más grave que la de su hijo, poseído por un demonio, está poseído por el espíritu de la poca fe, y por eso pide ayuda. Yo creo en ti, Jesús, pero tengo poca fe. Pidámosle al Señor que podamos fortalecernos para ser instrumentos de sanación, y para eso hemos de orar mucho más, como lo recomienda aquí Jesús a sus primeros discípulos, y acercarnos con una profunda confianza,